Hola, nosotros somos del grupo 7 de la materia de principios de economía de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que trata sobre el ahorro, la inversión y el sistema financiero. Bien, partamos definiendo algunos conceptos importantes. ¿Qué es eso a lo que se denomina sistema financiero? Un sistema, como ya lo sabrás, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Entonces, en un sistema financiero, esos elementos vinieran a ser, por ejemplo, bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas que estén legalmente constituidas en un país. Dichas de entidades financieras servirán como intermediarios entre los que tienen un exceso de dinero y los que necesiten de financiación. Y es de ahí donde radica la importancia de un sistema financiero saludable y eficiente dentro de la economía, puesto que estas entidades financieras generarían rentas para los que depositan su dinero allí. Dicho dinero pasaría a circular y a ser prestado. Es decir, la, pers la persona ahorradora pasaría a ser ahora una especie de prestamista y con este dinero un banco, por ejemplo, pudiera proporcionar un crédito a un solicitante que necesite capital de inversión, por lo que éste pasaría a ser un prestatario del banco. Todo este flujo de dinero que hemos visto permitiría poner a producir unos recursos que de otra forma permanecerían ociosos en algún colchón de un potencial prestamista.